Hoy vamos a aprender a crear una cuenta gratuita de correo electrónico. Vamos a hacerlo en Gmail, el servicio de correo que ofrece Google, aunque existen muchas otras opciones, como Outlook o Yahoo. Necesitaremos un navegador web, ya sea en el móvil o en la computadora. Yo lo haré desde mi teléfono con Chrome. Abrimos Chrome y digitamos Gmail o gmail.com. Ahora buscamos donde dice crear cuenta. Se nos preguntará qué tipo de uso vamos a darle. Yo escogí para uso personal. Ahora debemos completar un formulario con nuestros datos. Pondré un nombre ficticio. El nombre de usuario debe ser único, no usar espacios y estar en letra minúscula. Probé con María Pérez y parece que este ya ha sido ocupado por otro usuario. Gmail me sugiere un nombre de usuario pero no me gusta. Seré un poco más creativo. Listo. Recomendación. Crear un nombre de usuario que sea fácil de dictar. Les ahorrará mucho tiempo. Ahora debemos definir una contraseña. Asegúrense que no sea fácil de adivinar. Debemos ponerla dos veces. Ahora nos pedirá algunos datos que nos serán útiles para recuperar nuestra cuenta en caso de que la perdamos. Yo anoté un número de teléfono. También podemos anotar una dirección de correo alternativa por ejemplo la de una persona de confianza que si fuera el caso nos pueda ayudar a recuperar la cuenta Ahora completamos la fecha de nacimiento y el género Presionamos siguiente Se nos mostrarán los términos de uso Si estamos de acuerdo presionamos el botón acepto Cada vez que ingresamos desde el teléfono nos pide escoger entre dos versiones de Gmail La última versión es la más completa pero a la vez, la que más datos consume. Listo, ya podemos utilizar nuestra nueva cuenta de correo. Cada vez que necesitemos utilizar nuestra cuenta de Gmail, deberemos abrir el navegador y digitar gmail.com. Luego, digitamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Si deseamos cerrar nuestra sesión, para evitar que alguien más pueda usarla, buscamos donde dice Salir.